Como hemos comentado en muchas ocasiones, el negocio de impresión sigue siendo un área crítica y estratégica para, para la compañía, para HP. Eh, lo ha sido tradicionalmente, lo es y lo será, eh, principalmente por el impacto que tienen nuestros beneficios y, por supuesto, por el margen eh, que trae a la compañía. Eh, a día de hoy, como sabéis, HP trabaja en prácticamente todos los entornos de impresión, desde el consumidor doméstico, eh, cualquier tipo de empresa, ya sea la PyME, muy habitual en España, como sabemos, como la gran cuenta, y luego el otro sector, quizás el más desconocido, pero un sector también fundamental y una pieza clave para el, eh, el éxito de nuestros objetivos, que es el área de artes gráficas y gran formato con un crecimiento en los últimos 3-4 años por encima del doble dígito y, y que se espera además que, que siga incrementando los, en los posteriores trimestres. Eh, evidentemente, como en muchas otras unidades de negocio, eh, en el área de impresión es fundamental el desempeño de todo nuestro canal de distribución. Eh, y estamos hablando de figuras que van desde el eh, distribuidor tradicional del ITE, desde el especialista de consumibles, hasta en eh, los últimos años un incremento en la importancia de figuras que son capaces de vender y ofrecer al cliente los servicios gestionados de impresión gracias a todo este canal de distribución probablemente el más completo que hay ahora mismo en la industria de impresión pues somos capaces de ofrecer eh, nuestros servicios nuestros productos y dotar de una gran capilaridad en nuestra estrategia comercial por tanto se puede decir evidentemente que el negocio de impresión para hp es fundamental en, en la visión y la estrategia de la compañía y que dentro de este negocio el canal de distribución es pieza fundamental y e, e, evidentemente crítica para para el objetivo que, que nos fijamos.